¿Cree usted que República Dominicana debe parar deportaciones de haitianas embarazadas? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. Háganos el feedback oh, al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cree usted que República Dominicana debe eh, parar las deportaciones de haitianas embarazadas? Esa es la pregunta 829-451-3381 La vía de comunicación A través del WhatsApp. En el camino, por supuesto, le leeremos Su comentario o le leeremos Su respuesta A esta pregunta Del día Y a propósito De la pregunta del día La Organización de las Naciones Unidas Pide a República Dominicana Suspender las deportaciones De embarazadas la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a República Dominicana para que suspenda las acciones que atentan contra los derechos humanos de la población haitiana, en especial las deportaciones de mujeres embarazadas. En un comunicado manifestó su preocupación por la detención y deportación de mujeres embarazadas que buscaban o incluso ya recibían atención en centros de salud, de salud y hospitales en varias regiones del país. Según la ONU, las acciones ponen en riesgo la integridad física y la vida de estas mujeres e incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones estándares internacionales sobre deportaciones de migrantes. Ahí están las imágenes. Habría que ver qué sección ¿verdad? de la Organización de las Naciones Unidas pide a la República Dominicana esto, o si es directamente desde la presidencia de la ONU, habría que ver, porque ambas cosas son diferentes. Muy bien. Adelante, eh, eh, Yerian. Bien, sí, miren, con relación a lo que está sucediendo eh, con esto de las mujeres embarazadas, me ha dado mucha pena me ha dado mucha pena que se recurra a este eh, recurso de ahora aparecerse con unos datos. Que si gastamos 10 mil millones de pesos, 10 mil millones fue que dijeron, 10 mil millones de pesos que, que gastamos sí, en parturientas haitianos. Lo primero que eso es mentira. No te van a poder justificar, y ya se lo dijo Chanel Ch Ch Ch Rosa Chupani, le dijo, no hay forma de que se gaste 10 mil millones de pesos en, en, en partos de, de, de haitiana. No hay forma. Lo primero que esas mujeres, la mayoría, paren de manera natural. De manera natural paren. Y un parto de manera natural dura horas. Y, a, y al poquito rato va para su casa caminando. ¿Mm? Entonces, no hay forma. Y lo dijo Chupani que es un, que es un, un, un funcionario muy responsable. Dijo, no hay forma, yo espero que rectifiquen. Y vimos ayer a Mario Lama haciendo una publicación. Señores, hay que buscar a Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud. Hay que buscar a Mario Lama antes, lo que decía antes. Y hay que buscar lo que él dice ahora para que ustedes vean lo que es una persona incoherente. Mario Lama. Y entonces aparecen con unos datos Mira lo que hemos gastado en Parturienta Mira lo que hemos gastado en Parturienta Pero tú la dejas entrar Pero eres tú que la dejas entrar Me refiero a, a, a ti, al Estado Al gobierno, es el que la dejas entrar Y que le permite que se embaracen aquí dentro Y entonces le puede, le, le, le vas a negar la salud Y la vas a apresar en el hospital En el hospital, cuando van a buscar salud un derecho fundamental, universal. Eso, mire, eso eh, solamente lo apoya el racista, ¿m? el racista y aquel que no entiende lo más mínimo de lo que es un tratado internacional. Nosotros somos signatarios de una serie, de un sinnúmero de, de tratados internacionales que establecen los derechos humanos. El respeto al derecho humano, reiterativo, reiterativo, somos entonces también miembros miembro de la ONU, porque alguien podrá decir, bueno, eh, nosotros no le hacemos caso a la ONU, bueno, pues entonces retírate, retírate de la ONU para que entonces no tengan que hacerle caso, como lo han hecho muchísimos países del mundo. Pero eso de apresar a una persona que está buscando salud en un hospital para ser deportado, eso es lo más aberrante que yo he podido ver en materia de derechos humanos. Una gente que está, por ejemplo, en una situación de vulnerabilidad, que va a curarse a un, eh, por ejemplo, que va a recibir asistencia en un hospital, que va a recibir asistencia médica a un hospital y tú lo agarras preso ahí y lo deportas. ¿Y qué es esto? ¿Por qué? Porque aparentemente hay la intención de crear una situación para desviar la atención del pueblo y que la gente se enfoque en el odio que han creado unas cuantas familias del dominicano hacia el haitiano, haciéndole creer que Francis acaba de sentar aquí, eh, eh, no tuvo, eh, el, el, verdad, la, la, la, no soportó escuchar lo que yo estoy diciendo, tú vas a tener tú vas a tener tu tiempo de decirte lo que tú quieres yo no te voy a interrumpir, pero es algo aberrante y ciertamente deben parar ya con eso, porque ese jueguito de estar hablando de cifras y de gastos, y de deportaciones de mujeres embarazadas, apresadas en el hospital, eso no le va a quedar bien a la República Dominicana. Bien, gracias, gracias. Yerjan. Bueno, y nosotros tenemos, sí. eh, tenemos hoy la visita, como siempre, eh, muy querida, ¿verdad?, y agradecida esa actitud de venir hasta nosotros cada cierto tiempo, de nuestro querido Fulvio Ureña, que está con nosotros, el viceministro de... Medio ambiente. Medio ah, ambiente. Por, tengo ¿Eh? la, le tengo ah, una preguntita. Mu, Muchísimas gracias, armando doctor. Muchísima gracias. Armando el ambiente. Sí, el ambiente sí, de mañana, sí, sí, sí. No me le den café ayer, no ya el, por la mañana, que que señores. Está. No me le den café por la mañana. ¿Cómo está, Fulvio? Bien, pues, bien, pues. bien. Buenos días, doctor. Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias a Telenor, gracias a Dios. Aquí estamos, señores, para compartir con ustedes. Y este <coughs> tema tan interesante, eh, Francis, también buenos días. Buenos días, hermano. Este tema tan interesante sobre lo que está aconteciendo, era de esperarse que la ONU se pronunciara por eh, los tratados que nosotros tenemos, pero también esperamos que la ONU se pronuncie con lo que está pasando en el vecino país de Haití, que no nos lo deje solo a nosotros. Y las estadísticas y las cifras son relativas al tiempo que la contienen, que la conforman. Si decimos esta estadística por un mes, por un año, estamos nosotros... Eh, cometiendo un graso error. Pero si las estadísticas que están dadas de esos 10 mil millones se focalizan en tantos años de servicios de atención de parturienta, ya las estadísticas se ven diferentes. Ahora bien, ¿por qué hacerlo dentro de los hospitales? Si hay una frontera supuestamente protegida, si ahí están... Eh, los militares, eh, los J, los M, los G, eh, los élites, los cazadores, los iguanas, los drones, los buggy. Si ahí está el ejército dominicano, ¿por dónde pasan? ¿Qué está sucediendo? Uh -huh. Otro eh, eh, problema que nosotros tenemos, otra situación fuerte que tenemos, es lo que se ha dejado venir haciendo por muchos años en diferentes gestiones de gobierno, especialmente en los últimos años de las gestiones pasadas, ¿por qué no eh, poner en ejecución las leyes migratorias que nosotros tenemos? Las mismas que nos ponen a nosotros en otros países y las que nosotros tenemos con nuestro vecino Haití, ¿por qué no poner esas leyes migratorias en ejecución? Lo cierto es, señores, que la situación es crítica. La comunidad internacional nos ha dejado el problema a nosotros. Los países desarrollados que vivieron gran parte beneficiados de Haití, hoy les dan la espalda. Lo cierto es que hay países de estos que se han ofrecido para eh, construir hospitales en Haití y ellos no tienen el mayor interés. Es una cultura que no eh, pone de su interés, de su disposición para poder resolver algunos de los problemas que tienen. Lo cierto es que nosotros como país no podemos, no podemos con esa problemática porque internamente también tenemos nuestros propios problemas. Lo otro es que dejando la cosa como van en, en una década, diez años, ya nosotros aquí vamos a tener situaciones políticas que pueden ser eh, inclinadas por eh, extranjeros. En 20 años es posible que nuestra población, de acuerdo a las estadísticas demográficas, ya estén, en su mayoría, eh, convertida en una haitianización local. No es nada de racismo, pero cada país debe atender sus propios problemas y también la política internacional. Esa es la razón. Gracias a Fulvio Ureña por tu comentario. Saludamos a Francis que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Yerian, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Adelante. Miren, aunque les parezca... Estridente, República Dominicana debe aplicar medidas. Lo lamentable es que a diferencia de mi compañero que siempre coloca las familias, lo personaliza y lo establece como que alguna familia, que esto era un capricho de alguna familia, y le estamos viendo lo que se advertía. No ha sido. Hoy debe darle la razón, no ser mezquino, y darle la razón. Porque aquí se advirtió de lo que iba a suceder y que estaban creando estaci eh, eh, estaciones, estaciones de proyectos de fusión que hoy lo estamos viendo así en carne viva. Las estadísticas no mienten, las estadísticas no mienten. Lo que yo lamento, vuelvo y repito, es que tengamos que tomar medidas de golpe y porrazo. Ahora le va a resultar un tanto engorroso. Y me inscribo. Ciertamente. Uh -huh. En que es un tanto eh, pesado el cargar con tener que paralizar o detener a una imparturienta justamente en el centro de salud. Esa parte no, no he conseguido un concepto de viabilidad para justificarlo. Lo admito. Pero es la vía que tiene el Estado, lamentablemente, para identificarla, porque en lo largo y ancho de 300 kilómetros que tiene nuestra frontera, hasta el borne 391, que se encuentra en, en Pedernales, creo, hay una posibilidad de cruzar a a República Dominicana, porque son simplemente, lo único que limita fuertemente es una montaña de la cordillera central que viene desde Puerto Príncipe hasta aquí, al Cibao. Entonces, después de ahí, después de ahí, lo que más hay es paso. Ahora, ¿por qué no nos preguntamos qué hace la ONU en los años que gobernó Danilo, a donde compraron la idea de colocar aquí a República Dominicana como el verdadero paraíso eh, o la solución de, de Haití. Se creó en el, en el 18 el reglamento de contingencia migratoria esperando la desestabilización que ellos mismos han provocado allá. De hecho, ya se hizo una denuncia que una funcionaria de la ONU de Naciones Unidas, ha, ha, ha logrado la unificación del poder de los ciento y pico de bandas que están en Haití. Porque el interés no es de la ONU resolver Haití en Haití como lo, lo han expresado hace más de 10 años cuando empezaron la verdadera crisis de Haití. Entonces, hoy día República Dominicana tiene todo el, todo el derecho de aplicar las medidas que sean necesarias, que sean necesarias para contrarrestar lo que ya sabemos, ha sido un poco tarde, pero ha sido la irresponsabilidad de nosotros mismos como dominicanos y como autoridad, porque de aquel lado, aunque son los responsables de mantener su gente allá, allí no hay viabilidad para la vida humana y mucho menos para muchas familias que han logrado salir de allá. Nosotros reconocemos eso. Ahora, venir a criticar a República Dominicana porque por primera vez está tomando decisiones de un verdadero Estado y que nos dejen de tratar como una colonia, que eso ha sido una constante, yo creo que es justo que le bajemos un poquito Bien. del tono de este lado, los dominicanos. Gracias, eh, Francis. Mira, yo lo que pienso que el dominicano, nosotros como, como país, como sociedad, no hemos sabido manejar el tema haitiano, lo he dicho en más de una ocasión, yo pienso que no había visto un galloloquismo tan exacerbado en el manejo del Estado. Y lo digo porque cuánto año hace que venimos escuchando el que las parturientas haitianas vienen a la República Dominicana a dar a luz. En principio se decía porque allá no hay condiciones para parir, para parir, digamos, sobre la, bajo la vigilancia de un personal médico calificado, especializado, donde pueda garantizar la vida de la criatura y de la madre hace tiempo que se viene diciendo eso nunca le pusimos coto nunca le pusimos coto ni nunca controlamos esa entrada de hecho llegó un momento en que se veía casi normal tomando en consideración la situación de Haití tomando en consideración la situación de la República Dominicana y que el paso era simplemente para dar a luz y volver a su tierra pero Hoy día, producto de la situación, independientemente de lo que estemos gastando, que lo hemos venido escuchando hace tiempo, tampoco es para llegar a los niveles en que se ha llegado. Es cierto, la República Dominicana tiene derecho a aplicar sus leyes. La República Dominicana tiene derecho a aplicar sus normas. Si la Constitución dice que un ilegal es un individuo que está de tránsito, o la ley dice que un ilegal es un individuo que está de tránsito, lo cual es un disparate, pero es un disparate legal, que la única manera de cambiarlo es cambiando la ley, lo que quiere decir que nosotros tenemos que admitir esa parte. Entonces, eh, ¿dónde está mi queja, dónde está mi crítica a lo que está pasando? La manera como Enrique García, de gallo loco, se pone a decir, estamos deportando a las parturientas, ¿no? óyeme, eh, él no sabe, él no sabe, los protocolos a los que la República Dominicana se ha sumado, a los cuales somos signatarios, las, las normas internacionales las cuales hemos firmado, porque el dominicano, el dominicano como nación, nosotros como nación, vivimos cometiendo errores en ese sentido, vivimos firmando protocolos internacionales, acuerdos internacionales, acuerdos bilaterales, para después quejarnos para después darnos cuenta, ay que nos metimos en, en, en, en una trampa, en un berenjenal, del cual no podemos salir o que tenemos que eh, salir de mala manera o de mala forma, porque no pensamos más allá, no vemos más allá de nuestras narices, no pensamos en el futuro y por eso nos hemos amarrado a tantas cosas. Llegó un momento en que se, se dijo que debíamos de salir del sistema interamericano de derechos humanos, hace unos años. Cuando aquel famoso juicio, cuando aquel famoso, no han condenado en más de una ocasión, no han condenado incluso por el asunto de las embarazadas, por el asunto de las deportaciones, pero no cogemos cabeza. Porque eso se puede hacer, eso que se está haciendo. Pero no con la alegría y la fiesta como se está haciendo. Y ahí es que yo critico el galloloquismo de lo que están dirigiendo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en definitiva eh, usted no puede... Hay un caso, no sé si se confirmó, si es verdad, pero hay, hay un caso de una embarazada, que, que, de alguien que la deportaron en, en, ya prácticamente pariéndose, en medio de esa condición. Eso, eso no tiene, eso no tiene. No, que hubo que llevarla de emergencia a un hospital. Eso no tiene, Eso no tiene, eso no cabe en la cabeza de ningún tipo que tenga la mitad de dos dedos de frente, o sea, un dedo de frente. Entonces... Eso es lo que yo critico. No es que tengamos las leyes y que eh, ahora estamos haciendo lo que nunca hicimos. No, es que si lo estamos haciendo ahora, debemos hacerlo correctamente. Y debemos de pensar que la República Dominicana no está sola en el mundo. Y que nosotros hemos firmado muchísimos disparates, muchísimos protocolos y, y, y, y acuerdos bilaterales y esas cosas. Hemos firmado y tenemos que cumplirlo si lo firmamos. Entonces, hay que hacerlo con comedimiento y con criterio, no con el gallo -loquismo que lo están haciendo ahora en este momento. Mira, Amado, los acuerdos que haya hecho el gobierno, ¿están el, bajo el gobierno paz. o no? no, el, no estado. el Estado, el Estado, el gobierno no hace acuerdos. No, acuerdo. no, discúlpame. No se exacerben las... No, no, porque fue no por una... Sí, porque eh. todos Oye, quieren sí, pero a, que nadie no, lo quieren achacar a lo que ah, no, ah, no no Yo lo que Oye. estoy diciendo es que no es el llamado. gobierno, Mira, el, los estado. el Estado puede firmar todo tipo de, de acuerdos. Lo que pasa, que frente a esos organismos en donde se firman, son de donde salen las malditas fórmulas con República Dominicana. Pues no lo firme. No, espérate, que es que están firmados. Y si lo firma, respétalo es que lo han firmado y para República Dominicana no se cumplen porque oye una cosa de lo primeros que tú tienes que partir es de cómo está conformada desde el año 45 las Naciones Unidas es el respeto a la autodeterminación de cada pueblo y bajo el esquema de firmas, de acuerdos signatarios de respeto a los a los derechos que usted quiera están los derechos nacionales que están por encima de aquellos Bien, acuerdos. Está, eh, y eso eh, no le Eso, di, la eso menor es duda. discutible lo que tú estás bueno, diciendo. Pero es así. Vamos a una llamada telefónica. Y 74, Vamos a una llamada telefónica. Buenos días, sí. no espérate. Vamos a la llamada telefónica. Buen Buenos día. Días. Buen Adelante. Día. Buenos días. ¿Cómo Buenos está? Días. Eh, un saludo a mi amigo Fulvio mi amigo Francis. Gracias, hey, gracias. Mi profe Amado. Gracias, Amado, muchas gracias. Adelante. Mira. Yo creo que el problema está eh, en la frontera. Por el simple hecho de que esas tierras no llegan volando aquí, ni llegan, eh, eh, se aparecen... Eh, eh, en una escoba, ¿verdad que no? Retos, no sé cómo decirte. No, en una escoba. se meten en la frontera porque la dejan pasar. Claro. Eso es lo que yo creo. Que la dejan entrar. Claro. Y si no la dejaran entrar, Ella sí. no, no, tuvieran, no estuvieran llenando los hospitales de ella, es que la dejan pasar en la frontera entonces, ¿de qué tanto son militares ahí? ¿de, de, de muñecos? De lo que pasa que ahí hay ahí es que ahí hay un ahí hay, ahí hay una industria un comercio que produce mucho dinero miren, ah, para, miren mucho. miren <ríe> claro. miren este dato, por ejemplo ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos se dio cuenta que la mayoría de mujeres del mundo iban a parirle allá para que sus hijos por, verdad eh, eh, fueran no americanos, norteamericanos no no porque nacen allá en y, y, y entonces le pagan unos cuartos, una cuestión Muchísimas dominicana incluso uno de los países que más paría en Estados Unidos. No son las dominicanas, eso está ahí. Esos datos están ahí. Y sí, son, sí, y... eh, pero es porque allá la constitución y la ley así lo admite. Allá es migratorio. Aquí no <ríe> Mira, pues mira lo que hizo Estados Unidos de manera inteligente. Dijo, mira, después de las 36 semanas, seis, seis meses más o menos... Después no de los seis meses nadie. tú no puedes viajar para acá, eso es una medida inteligente Pero tú no puedes agarrar a una mujer que está embarazada, que está buscando salud en un hospital tuyo eh, Apresarla y deportarla, a, a poniendo de en aquí, riesgo la allá, vida de ella y allá, de la criatura La norma, la ley admite el nacimiento del territorio y se admite uh -huh. la nacionalidad, aquí no pero es está diferencia. bien la sí, cuestión pero es pero... el problema de lo que está pasando nosotros tenemos como nación muchas responsabilidades yo he dicho nosotros no hemos sabido manejar claro, el tema claro. ya no, nunca ha habido, ha habido nunca. una debilidad por eso yo digo nunca. lo lamentable es que sea tan tarde no okay. lo lamentable es que se tome una decisión tan funesta como esa porque bueno, tú lo que puedes decir miren las mujeres embarazadas haitianas, venezolanas, cubanas o de, o, de, o de Nueva Zelanda que vengan aquí no me mira, pueden entrar después de los no seis meses puerta. para que no me paran pues aquí yo te, yo te planteé que en ¿Mm? 300 kilómetros de ahí. frontera hay dificultad 174 que, no que no tenemos bueno tú la recorriste el día pasado que no tenemos garantía de vigilar o de garantizar de que no pase nada de nadie. eso es un estado fallido en ese aspecto no, no en ese aspecto no, es que las condiciones fronterizas de la República Dominicana, quien ha debido de empezar a respetar, esto es 50-50, Haití debió de tener el control de que su gente sale o no sale. Pero, Ahora, pero tú no le puedes a pedir no, eso ve, a Haití. No, ¿Ve, pues ve, un ve problema a Puerto de Rico? Haití. ¿Ve no, a Puerto espérate, Rico, espérate, No. No, escucha, a escucha, no. En principio, en principio, en principio <ríe> los estados se entienden ...que tienen control de sus ciudadanos. Ahora bien, allí a, yo he dicho... Vamos a la llamada, sí, Francis. Permíteme un, un momento para tiempo, concluir, para concluir. concluir. Para concluir. Sí, ah, yo he concluir, dicho... Para que, para que, sí, porque, porque sí. que no es posible que tú me lo interrumpas. concluye, concluye. Adelante, recluye. Recluye. Bueno, ya. buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día. hermano, yo creo que nosotros, como humanos, tenemos que tener en cuenta que también tenemos muchas personas ilegales en otro país. Ah, oye. Y, y nos va a gustar de que en otro país nos nieguen esos eso servicios a un familiar que tenemos allá. Porque no, también no hay mucha gente que está en Puerto Rico ilegal, sí. en Estados Unidos y muchos países, porque aquí hemos tratado el tema de Guaypeano, pero aquí hay muchas personas de otras nacionalidades que también están ilegal, Entonces, yo creo que lo correcto fuera, primero, no dejar entrar esa persona por la frontera. Y ya que están aquí, manera. darle el servicio que, que vengan aquí y después que lo manden para su país. Porque a nadie va a gustar que una persona, un familiar de uno, le hagan eso en otro país. Y nosotros tenemos muchos inmigrantes ilegales dominicanos en otros países que también van a los centros de salud y no vamos a querer que nieguen esos servicios. Bien. ¿Qué yo creo, que yo creo, que yo creo. Para concluir doctor? la parte... que Mira. Francia, sí. Sí. Se, se intenciona la parte organizativa de un Estado frente al otro. ahora Se, se intenciona. No, es decir, se, se, se, hay una, una, eh, una perdón, sentencia, una sentencia okay. que se admite como una parte de responsabilidad del Estado del más que más emigran hacia otros puntos, no vamos a decir República Dominicana. Sabemos que hay condiciones económicas que no le permiten permanecer allí, que el, que el ciudadano del mundo, es decir, el, el ser humano tiene derecho a emigrar. Ahora, cuando lo hace, lo hace consciente de su condición, de que está entrando a en un Estado de forma ilegal. Eso no es un derecho humano, se equivocan. El permanecer, entrar y salir de un estado es un privilegio. En Señor. eso no puede nadie discutir. Entonces, de lo que sí tenemos claro, que Haití desde el año 46, cuando se dio la primera visita de ese grupo de facitores de la ONU, era que se impulsaran, que familias completas salieran de Haití. No dijeron hacia República Dominicana, no vamos, no vamos a ser mezquinos. Ahora, si lo impulsaron, hacia el mar no van a salir. Y la única vía de salir es terrestre, marítima y aérea. Y como no tienen las otras dos, la, la terrestre es la más conveniente. Y sobre todo, que de este lado hemos ido dando pasos de superación económica, que permiten a ellos visualizar una oportunidad, Bien, claro, que es lo que ha visto claro. el dominicano allá. Ahora, vamos de lo llamada. que se trata es que hay una intención directa, no de arrebatarle de los dominicanos que están en Estados Unidos, arrebatarle el territorio, vamos. es de ser parte de esa comunidad. Esto es que República Dominicana Vamos sea a una, llamada, vamos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Sí, buena se fue. Buen día, ah, buen aquí, día, sí. amado, y a los muchachos. Buen no día, Julio, que tenía días, que no lo veía. el profesor Pacheco. Pacheco. Adelante, Pacheco. Pacheco. Mira, no hay forma en el mundo para justificar la acción que está tomando el gobierno contra las haitianas. Oh, y ahora porque se dan cuenta de esta situación. Es el negocio que hay entre los militares en la frontera y los funcionarios de migración... Porque ellos no llegan a pie aquí, a, a Santo Domingo, a la capital. Es en camiones, es en vehículos, ¿y cuántos recién hay? Ah, ah. Entonces ahora fue que descubrieron el agua tibia. Hay dos aspectos fundamentales a nivel mundial. La educación y la salud no se le puede negar a ningún ser humano independientemente de su condición migratoria. Eso es violación a los derechos humanos a nivel planetario. En otro sentido, quiero hacer una denuncia Esto es de que le llega a Pulvio Debe darse La vueltecita por la vía De Cotuí Después del puente que une A Pimentel con Cotuí En el río camú Están destruyendo Ese río Camiones de 16, 14 metros Casi diario Sacando material de aquel lado Es decir, cuando uno va hacia la izquierda está el río Camus, una finca que era el intercultural reino, de aquel lado esto es diario vi un famoso paso en medio del río sacando arena y tirándolo hacia la, las orillas es decir, una tarea que le corresponde sí. al Ministerio del Medio Ambiente y como tenemos funcionarios de alto nivel ahí Muchas está gracias, ella, gracias, la Pacheco por tu y, participación y la turbio, mina de la vereda que también quería decir algo no, sí, vamos, mira con relación al tema haitiano, señores Nosotros no hemos tenido un historial de diplomacia De responsabilidad, de diplomacia No lo hemos tenido Y ahora, con la situación que se agrava cada vez más primera vez. En Haití Se están tomando acciones Que muchas de ellas son engorrosas Y otras son equivocadas como esta de, de, de, de las parturientas, porque hay que darle servicio y enviarla, pero no sacarla del hospital en esas condiciones. Entonces, eh, debemos de afianzar, desarrollar nuestro sistema de diplomacia, porque lo de Haití va para largo, eso no es corto. Y el otro asunto es el carácter de nacionalidad, se puede ver como una estrategia, y muchos organismos lo, lo han visto como una estrategia, Desde muchas 46. instituciones y partidos y fundaciones también lo han visto como una estrategia Y nosotros debemos y estamos en el derecho de cuidar nuestro territorio y cuidar también el derecho de nuestra ciudadanía Así es, gracias Fulvio, ¿Cree sí. usted que República sí, Dominicana debe parar deportaciones de haitianas embarazadas? Así dice nuestra pregunta del día Vamos.